Bueno, señores, así es. Bien, vamos a continuar con el contenido de nuestro programa del día de hoy. Vamos a ver, miren, eh, eh, ingresaron en sala de aislamiento del Hospital San Vicente de Paula dos pacientes diagnosticadas con coronavirus o con sospecha, ¿no? Más con bien sospecha. Sí, más bien sospecha. Eh, según informaciones no oficiales, en la noche de ayer lunes fueron trasladadas desde Samaná dos pacientes quienes supuestamente fueron diagnosticadas con coronavirus. Según los datos obtenidos, ambas son féminas, aunque se desconoce la nacionalidad ni de qué centro de salud de la referida provincia fueron trasladados. Se espera que en el transcurso del día de hoy las autoridades de salud pública ofrezcan detalles al respecto. Ahí están las imágenes. Se ve el momento de la llegada al hospital, ¿verdad? Sí. Eh, vamos a ver entonces eh, qué respuesta dan las autoridades en el día de hoy, que me imagino que estarán en disposición, ¿verdad?, de decir si esto se trató de lo que se sospecha o si no. Sí, eh, eh, deben de haber alguna rueda de prensa de parte del hospital, de la dirección del hospital, el doctor Ureña y sus médicos encargados. Yo sigo pensando que el caso se está tratando con irresponsabilidad de parte del gobierno central. ¿Por qué? Por lo siguiente, si tan solo se infectaran el 5% de la población con las condiciones que hay aquí, que hay poco control, que hay que reconocer eso, lamentablemente, ese 5% correspondería a medio millón de personas infectadas. Y si de eso la media que hay de hospitalización es el 20% por sus condiciones de problemas respiratorios, diabetes, envejecientes... Estamos hablando de 100.000 de personas y esas 100.000 personas colapsarían el sistema de salud dominicano. ¿Por qué? Porque apenas tenemos 20.000 camas, eh, una, eh, dos camas por cada mil habitantes y ya de por sí están eh, abastecidas de tantos pacientes con otras enfermedades. Entonces cuando, llegue, cuando explosionaría, ¿verdad? Porque hay que esperar eh, la llegada, el desarrollo incubación y la explosión del pico de la curva para luego empezar el proceso de normalización. Entonces ahí estaríamos frente a una situación que se le podría ir de la mano totalmente al Sistema Nacional de Salud. No se han hecho los aprestos, creo yo, porque hablar de un hospital como el San Vicente de Paul que hace las veces de regional con apenas eh, dos alas juntas, eh, eh, para contrarrestar, hablar de otras eh, provincias que ni siquiera tienen una. No se ha habilitado un centro totalmente para eso, especializado. Está bien que el de las Fuerzas eh, Armadas en el San Isidro se está usando para eso, pero es pequeño, ante la gravedad que pueda venir. Creo que debe de haber más responsabilidad con eso, antes que sea... Eh, que lo tengamos encima totalmente, de acuerdo a los hechos que han pasado así como siguen ingresando eh, diferentes vuelos del mundo puede venir uno que otro y simplemente creer que no tiene nada porque no, no, no presenta las, la, los, los síntomas y ese a su vez infectar a un pueblecito entero y ahí empezar el producto, el, el proceso entonces es algo delicado que ya hoy España amanece con, con España, con Madrid, con todo cerrado, no hay clases, no hay iglesias, no hay actividad deportiva, todo cerrado. Italia, de por sí, por la explosión que tuvo, es una cuarentena total Tal, al país italiano, es. total. Entonces nosotros no somos superman, entonces tenemos que prepararnos y tomarlo con una seriedad real. Bueno. bueno, con relación a todo esto eh, especialmente lo que está sucediendo en Italia eh, los, los números eh, de fallecidos y de infectados de, de porque realmente tú saber que en, en 24 horas mueran 133 personas, eso es un número realmente escandaloso, o sea 133 personas que se mueran de, de, de coronavirus en 24 horas y la cifra que no hace 15 días que, que, que murió el primero, ya la cifra supera los 400 fallecidos en Italia. O sea que la cosa es bastante delicada. Aquí en la República Dominicana han aparecido algunos casos aislados. Y yo creo lo mismo que Fulvio. Creo que se está manejando en algunos aspectos con cierta irresponsabilidad porque vemos que aparece un caso en... En Santo Domingo, en La Romana, ahora ya se está hablando de un caso aquí en, la, en Villarribas, ya se está hablando de, de, un, de casos en Samaná, que ya están aquí en San Francisco de Macorís, y entonces el ministro dice que no está circulando el coronavirus, pero ¿cómo lo puede determinar el de que no esté circulando ya en el país? Porque esas personas han tenido contacto, esas personas han tenido contacto, y según lo que, lo que hemos visto, según lo que hemos visto en otros países, especialmente en el de Italia, Hacer una, una, algo de transmisión vía respiratoria, eh, de manera específica, se contagia bastante rápido y se propaga bastante rápido. Entonces, la República Dominicana, la gente ha hablado del clima, pero aquí ningún ningún especialista ha dicho que el clima lo detiene, ni que porque porque estamos en un clima tropical eh, avanza menos. Eso no se ha dicho, eso no se ha determinado. No es un virus gripal como lo otro, ¿y por qué lo otro ingresa? Exactamente. Entonces, yo creo que el Ministerio de Salud Pública debe seguir haciendo las investigaciones, eh, no solamente de, de los sospechosos, sino de todas las personas que han estado en contacto en contacto con esas personas que hoy ya incluso han dado positivo. Por ejemplo, la señora uh -huh. eh, de, de Villarriba. Que, qué pena que ella esté pasando por esta situación porque lo entendemos que es un ser humano y que tiene sus derechos. Pero necesariamente tenemos que proteger a la población. ¿Y qué resulta? Hay que ver dónde estuvo. Eh, cuando fueron a, a, a buscarla, eh, el, creo que el segundo día que dicen que ya se iba a comprar una, una, una tarjeta, una recarga, entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de, de Salud Pública para ver si esa eh, persona ha tenido contacto con otro? Por ejemplo, estos que llegaron a, ayer de, de Samaná, si tuvieron contacto, ¿con quién lo tuvieron? La, el, el que estuvo en el hotel, que duró que alrededor de cinco días en el hotel, ¿con quién tuvo contacto? Eh, y se le dio vacación entonces al personal del hotel, pero no se, busca, no se buscaron, debieron dar todo en cuarentena. Ya veremos en lo adelante los resultados de, de todo esto, y ojalá que no sean catastróficos para nuestro país. Mi pregunta es, ¿la señora de Villarriba se le diagnosticó el virus? Sí, ellos dicen que sí, ellos después, dicen que sí. De Porque cuando él fue, ella incluso tomaron. lo explica, cuando él fue a decirle, usted salió positiva, la van a venir a buscar, que ahí fue cuando se dio el, el, el, el, el, el tranque con ella, que sí. dijo que, que ahí no lo sacaba nadie. Sí. Pero si ellos, aparentemente, y, y ojalá Morissetti hable, porque hemos tratado de comunicarnos con Morissetti y no nos ha dado la información de aquí. Quien ha hablado es el ministro allá, pero creo que Morissetti y el director de salud de aquí de, de la provincia ha debido hablar sobre esta situación y poner a la gente en contexto. Hoy hay una reunión, el Ministerio de Educación aquí, la, la regional nos informaron anoche que tienen una reunión con todo el personal, directores de centro, eh, tanto públicos y privados, así como también con el Ministerio de Salud Pública, para eh, crear ¿verdad? ya los mecanismos, la estrategia que se va a llevar a cabo para enfrentar el, la, la propagación del, del coronavirus en los centros escolares, porque ahí sí es peligroso. Bueno, ahí sí es peligroso en los centros esa escolares. Es otra cosa que yo vuelvo y recalco. ¿Eh? En los centros escolares que ni agua hay para lavarse las manos. Eh, eso es fuerte. Y, y yo veo yo veo las autoridades como tan light, tan relajadas, como que eh, han tomado esto de una manera, eh, vuelvo y digo, poco responsable, sinceramente. Sí, y yo no quiero, señor, que la gente entre en pánico, pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ver a esta persona eh, con este traje es realmente impacta. Es ¿eh? Eso a mí cuando yo lo vi anoche realmente sí, eh, es, es que así, me impactó mucho. Así, así, que, que, que, así que debe de ser. Sí, pero realmente impacta. Ahora le toman la muestra, ¿verdad? Lo envían al laboratorio nacional. Que por cierto, la universidad puso en la disposición del gobierno todos los laboratorios y no han sido usados ni uno solo. Nada. Solamente está el Laboratorio Nacional. Y aquí hay muchas instituciones que tienen laboratorios de alta calidad que pueden hacer el examen. Claro, así es. Bueno, bueno. señores, eh, hay que abogar porque las medidas se tomen con, digamos, con más vehemencia. Sí, porque hasta sí, ahora sí. se ha, ha habido, como ustedes plantean, una, una situación de mucha... Eh, mucho relajamiento de la autoridad, de las autoridades. Sí, sí, sí, sí. Eh, quizás lo que se está manejando básicamente es el, el lograr un equilibrio entre asumir la responsabilidad de la de la enfermedad, pero al mismo tiempo evitar el pánico. Eh, pero hay que equilibrar ambas cosas, porque en definitiva, eh, tampoco podemos tomarlo como que la ciudad se derrumba y yo cantando, como dice Silvio Rodríguez. Sí. pero tampoco se puede tomar con, con alarma para evitar el pánico general claro. entonces ahí es que hay que equilibrar las acciones que aun cuando no se diga mire esto se está acabando el mundo pero que se note que se está haciendo el trabajo y que se sepa que a nivel mundial Está afectando ya la economía. Exactamente. Sí, sí. Ya el petróleo tiene precios de niveles del <coughs> 1991. La bolsa se Mira, aquí La bolsa también. El tema del pánico, eso es algo, eh, ¿cómo te digo? Es algo inevitable, porque hay una cosa. A menos que no nos cerremos, como pla planteaba Yerian en un momento, que cerquemos este país a menos que no nos van, no van a llegar noticias. Y aún así cuando, también. Cuando tú, oyes, cuando tú oyes que en Madrid hay universidades, escuelas, colegios cerrados, cuando tú oyes que ahorita cierran la bolsa de Nueva York, y eso va a desplomar la economía, inmediatamente pase eso. porque Las la clases sí. es en esos países afectados de, de posgrado, altos grados, se está trabajando a través del internet. Exacto. No presencial. En línea, exacto. Sí, en línea. O sea que es necesario que las autoridades den una respuesta, que se note que la ciudadanía puede estar tranquila en cierto modo, en el sentido de que vea a sus autoridades eh, eh, trabajando, haciendo las cosas como deben Amado, hacerse. Amado, Sixto Gavín nos está dando la información en el WhatsApp, muchachos. Ajá. Eh, Sixto Gavín, eh, ahí nos, nos envía la declaración de prensa, dice que el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP anunció la puesta en marcha de un operativo de prevención sobre el coronavirus en todos los centros educativos de San Francisco de Macorís. Bien. Dice que el organismo de, eh, del sindicato docente señaló que es un compromiso de todos contribuir con la información adecuada sobre el COVID 19 en especial en el sector educativo en donde concentramos con bueno, donde centramos con parte de la población más vulnerable. La reunión, dice eh, Sisto, que va a ser hoy a las 2 de la, de la tarde en el ADP. Imagino que es en, en el centro, en la Casa Club del ADP en San Francisco de Macorís. Entonces, hoy, martes, a, a las, las 2, 2 de, la, de tarde, la tarde, en la Casa Club del ADP. Así es. Bueno, vamos a ver, hay una llamada. Buenos días. Buenos eh, hermanos, ¿cómo están? muy bien, muy bien. Nelson Rosario, por aquí, amigo de todos. Nelson Rosario. ¿Cómo estás? Rosario. Hermano, buenos días. Nelson Rosario, cirujano plástico. Ah, sí, Nelson, sí, ver, ¿cómo estás, hermano? Oriéntanos con esto, por favor, Nelson. Mira, eh, yo creo que, que realmente se ha dado información de sobra de lo que es el virus. Y la población, todos todo lo conocemos. Eh, lo que veo que la puerta de entrada, eh, o sea, en los aeropuertos, no, no se ha limitado como han hecho otros países. Lamentablemente aquí tenemos unos casos que todos vienen de Italia. Sí. Entonces ya era hora que el, que el cliente que viene de Italia, aunque fuese dominicano que vive en Italia, fuera puesto en cuarentena desde que llega con la cantidad de casos que hay allá. Orientaciones de no sobra hay, como, y como decía Fulvio aquí no hay donde alojar una embestida de personas contaminadas por el virus. No ¿Y respiradores artificiales, Nelson? No, no, el respirador artificial no, porque es que los que caen en respiradores artificiales son muy pocos de estos sí. pacientes. Doctor, oh. Ajá. pero eh, tenemos entendido, a propósito de lo que usted está diciendo de, de la entrada... ¿Qué estaban prohibidos durante 30 días los vuelos? Ayer fue, ayer, ayer. La rueda de prensa del aeropuerto de, de, de Punta Cana se hizo ayer. No, pero que hace ya como una semana que el ministro pero dijo ayer que, llegó se, el que último se habían prohibido los viajes a, a Italia. De, o sea, de Milán llegó el último, antes de ayer. Entonces, entonces miren la, la otra situación. Esa esta imagen del personal que llega de Paná, eso está bien porque así es que se debe de manejar eso. Y el, el hospital también San Vicente de Paul debió de estar preparado para recibir ese tipo de pacientes, ya con una sala destinada para eso, porque esos pacientes no vienen graves, lo que vienen es, es contaminado. Ellos no están graves, ellos, ellos, ellos necesitan aislamiento, no necesitan cuidado intensivo. Ahora, esos pacientes analizados ahora deben ser referidos a la en el cruce que ese paciente llega aquí, si es manejado de la manera correcta, no tiene por qué contaminar a nadie, si es manejado de la manera correcta. Ahora, por otro lado, esa paciente de Villa Rivas, que vino aquí a un centro privado, accionó como el típico dominicano que entiende que él no va a contaminar y que yo no tengo nada, y lamentablemente el centro médico privado donde lo vio no se armó de responsabilidad de frenar esta paciente y mandarla donde tenía que mandar. Sí, verdad. A veces los centros, porque no se, se nos cae a la cuadra encima y decir, aquí yo tengo un coronavirus y que el cliente se va a limitar llegando llegar donde nosotros. Yo lo he hecho y mejor curso de irresponsable para no tirarme el problema arriba. Que eso fue lo que pasó aquí. Que de hecho, eso debería este ser sancionado. El punto de vista de salud eso no debe de ser este caso de ser aguantado en este centro aislado diagnosticado y enviado donde están los pacientes aislados aquí en el país esa es la situación yo creo que salud pública el ministerio ha dado todas las informaciones y más tarde los aeropuertos cerraron entrada porque ya tenemos el virus y el virus está así por esta persona está lo que hay ahora cuidar a la población de contaminación. Pero yo creo que todavía no es difícil eh, eh, eh, frenar la barrera. Lo que hay que frenar son los aeropuertos. Bien, Muchas gracias. Gracias, el... gracias doctor Néstor por eh, su intervención interesante. Eh, las, bueno. Los planteamientos de este eh, amigo eh, médico, eh, conocedor muy bien del... El mundo verdad de la medicina, de, de la, la sal salud. De cosas de la, exacto, de la salud, de cosas que nosotros realmente no manejamos. Pienso que el asunto de evitar el foco era lo principal, claro, ¿no? como eso, ha dicho. Claro. Más, claro.